Buenos días chicos, nada, comentaros que os estoy registrando a todos los que solicitáis el simulacro individualmente. Os está llegando un correo donde os confirma que ya podéis hacer el, el simulacro de examen. Os lo estoy poniendo también en PDF y os he adjuntado una plantilla. Entonces, bueno, a todo aquel que no haya solicitado el simulacro, lo único que tiene que hacer es registrarse en Esfera Posiciones y nosotros le mandamos las claves para acceder. ¿Cómo puedo hacer después, desde que estoy registrado, desde que yo os he confirmado? Pues le doy a Iniciar sesión. Aquí metería mis claves. Inicio sesión. Y ya me sale la aplicación versión gratuita. Si os fijáis, aquí tenemos archivos. Aquí es donde yo lo puedo descargar en PDF. ¿Vale? exámenes en PDF descargables. Simulacro general, cuerpo de ayudantes. Y lo descargaría aquí. ¿Vale? Lo mismo haría con la plantilla. Me podéis pasar la plantilla com completa o desde que lo tengáis os pasaría la, la hoja de respuesta. ¿vale? Yo lo que tengo intención es haceros una conexión en directo en YouTube y desde ahí procederemos a la corrección del examen. Me gustaría que lo hicierais de forma interactiva, aquí, vale, porque así sabemos los resultados de todos los, de todos los alumnos. ¿vale? Entonces desde aquí, desde exámenes propuestos, se nos mostraría y lo haríamos de forma interactiva. Nada más, recordaros que todo aquel que no haya solicitado el, el simulacro, tendrá que ir a hacer oposiciones y si no tiene una cuenta hecha, pues lo único que le va a pedir, perdón, aquí al iniciar sesión, es que se registre, tenía esto abierto y por eso no me va. Vale. Tendríamos que registrarnos a través de aquí. Nos pide los datos y desde que tengan los datos yo ya estoy comprobando todos y cada uno de vosotros. Os estoy registrando y al cabo de un ratillo pues ya tendréis el examen y el simulacro PDF para descargar. Venga, nada más. Os envío un saludo. Chao, chao y que tengáis buen día.